Ready to Grow es la, la primera parte de, de, de tres caminos que vamos a estar tomando. Pues mira, estos productos funcionan principalmente para la estimulación del consumo de los animales. Queremos que, que el rubro porcícola crezca, se independice. Cargill Feed and Nutrition presentó en el estado de Jalisco su portafolio de productos Ready to Grow, destinado para la porcicultura en México, que hasta agosto ya cifra números de producción al alza. Ready to Grow es un es un portafolio de preiniciadores eh, que junta toda la tecnología y todas las capacidades globales de Cargill en, en, en cuatro productos. Esto en qué nos va a ayudar en la mejora del consumo. Una vez que el lechón consume un poquito más de alimento, inclusive en el predestete, nos ayuda a la madurez de su intestino de su sistema digestivo. La Casa Club de la sirvió de sede para que Cargill detallara a través de una ponencia impartida por el doctor Héctor Quiles, especialista en cerdos, la importancia que tiene el tema de la alimentación y el destete en los lechones. No hay que escatimar, eh, son, son semanas y días muy importantes en la vida del lechón que pagarán con creces eh, la inversión que hagamos en estos en estas etapas de, de alto riesgo para el lechón. Parte de la tecnología Cargill está en su formulación. No nos, no este, nos manejamos con ingredientes de alta calidad y principalmente de alta digestibilidad. Entonces usamos fórmulas altamente, como te comenté, digestibles y altamente densas. Esta etapa del predestete y el destete como tal, tiene un enfoque fundamental en la porcicultura, en el, nuestra meta de ayudarlas a crecer, les queremos dar todas las herramientas y tecnología que Cargill tiene a nivel global, ponerlas a disposición del porcicultor mexicano. Y a decir, no solo de los directivos de Cargill y del doctor Kiles, sino de los asistentes, es básico de atender para alcanzar los objetivos de producción que se plantean en la explotación. Todos los que estamos en producción buscamos hacer algo más, buscamos hacer algo mejor, y pues cada empresa hace... hace Hace lo propio, ¿no?, para eso. Totalmente aplicable, pero sobre todo por las cuestiones de desafíos que presentan los animales, muy interesante para ver si, si se puede con ese reto. La propuesta de, de estos nuevos preiniciadores, bastante interesante, y bueno, este, esperamos verlos pronto trabajar en granja con, con, los, eh, con los números que nos, que nos mostraron el día de hoy. Con una oferta comercial que trae consigo mejores conversiones alimenticias, te puedo mencionar que dentro de nuestros resultados tenemos este, conversiones alimenticias entre 1.15 y 1.17 en destetes de 21 días, llegando hasta 15 kilos mínimo dependiendo de las instalaciones, entonces creo que ahí está el punto clave de nuestro producto. Esta presentación, que se engloba en el programa de Cargill Pig Growability, tiene como puntos claves de trabajo la salud intestinal, el uso de probióticos y el sistema inmune. Este, este portafolio de producto no es este, un chispazo de, de creatividad. Nosotros, como te dije, nos enfocamos mucho al potencial genético. Entonces, de nuevo, y en resumen, nuestra, nuestro objetivo es ayudarle al porcicultor mexicano a crecer y queremos ser su socio en este crecimiento. El mensaje de Ready to Grow es muy claro. Para Cargill, tanto a nivel global como a nivel México, cerdos cada día toma más importancia y más relevancia. Estamos listos para apoyar al porcicultor. Estamos aquí para crecer con ellos. Crecer junto a ellos y ser el socio de ellos. Estamos listos para crecer con el porcicultor y estamos listos tanto en productos como en servicios, como para poder crecer juntos. Que alguien está aquí para que todo esto suceda. Amigos de Porcicultura.com los dejamos con la invitación expresa de la firma transnacional para que se acerquen y prueben esta oferta comercial que está pensada en específico para la porcicultura mexicana, para su mejoramiento y para que al final del día sea un ganar-ganar para todos, la industria, los productores y sobre todo para los consumidores. Nos vemos pronto. Al final lo que quiero, lo que quiero hacer es una invitación al, a probar nuestros productos. Productores, acérquense con nosotros. Eh, Cargill está aquí para... Hacerles llegar al siguiente nivel para apoyarles, llevarlos de la mano, estar junto a ustedes, ser su socio estratégico en este crecimiento de la porcicultura mexicana.